...para la comunidad entera, porque el sector del transporte, el sindicato de choferes profesionales de Quevedo mismo, se ha constituido en una de las instituciones más representativas de la comunidad, porque abarca un conglomerado muy importante para el sector productivo de nuestra ciudad, de nuestro país. Por lo tanto, esta relación entre Solutec que es el Centro de Mediación de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y el Sindicato de Choferes, va a permitir que ese gran conglomerado de conductores profesionales y sus familias tengan la oportunidad de acceder a una forma de solución de conflictos totalmente amigable. Es estadísticamente comprobado ya, Incluso, incluso en nuestras propias estadísticas, el mayor porcentaje de mediaciones que se dan aquí son en el área de tránsito, pues los señores conductores son los que están en el día a día y por las diferentes razones y motivos suceden serios eh, inconvenientes, problemas, infracciones y de todo tipo de accidentes, que lo, la primera opción que deberían tomar los señores conductores o las partes que entran en conflicto a través de un accidente es solicitar que si interviene una, un policía, el policía está obligado a traer a las partes a un centro de mediación. Con eso evitamos tantos conflictos que se dan después de que el carro entra a, a los patios y después que hay que, que, que entrar a una, a, una, a una acción judicial. Si se puede solucionar el conflicto, si las partes llegan a un acuerdo, es aquí en el centro de mediación en donde se lo puede solventar y concluye el problema, a través de la firma de un acta de mediación. El centro de mediación de la universidad ha participado en varios conflictos de la comunidad. El último más importante es cuando intervinimos en la, en la ocupación del mercado de, del río, hace algunos años cuando estaba en la anterior alcalde, pero ocho años tenemos funcionando como centro de mediación y en esos ocho años solo usted que tiene el número de, de aprobación número 25 actualmente hay más de 180 centros de mediación nos crearon ahora después de eso a millares de días nosotros tenemos la aprobación número 25 desde hace ocho años estamos promoviendo y el objetivo de la universidad es promover la cultura de paz y eso a través de la formación de mediadores y a través de la promoción de que la comunidad utilice la mediación como la manera de solucionar sus conflictos entonces la gestión del directorio actual de facilitar, de lograr estamos dando un 40% de descuento para los afiliados al sindicato de choferes, sin el costo de la invitación, es decir, pues ya van a tener la oportunidad de solucionar su conflicto de una manera ágil, económica y lo más importante que es una manera amigable. Es decir, las personas conflictadas vienen acá, solucionan su problema encuentran concertadamente una solución y terminan como amigos y continúan la relación que puede haber existido. Así que yo felicito a, a, a este actual directorio de, del Sindicato de Choferes que haya optado por esta opción, y con gusto estaremos apoyándolos y participando en varias otras actividades que conjuntamente las dos instituciones, Sindicato de Choferes y Universidad de Quevedo, podemos llevar adelante para hacer de esto, de la transportación, del tránsito, del control vial, de muchas otras actividades, capacitación. Es notorio que varios compañeros, eh, eh, conductores de buses, conductores de taxis, eh, como que necesitan una actualización de conocimientos, una capacitación en la atención al cliente, en conocimientos de, de cómo deben manejarse para el sector turístico. Es decir, algunas actividades podemos llevar adelante, mi estimado compañero Vera, de que en la universidad podemos trabajar conjuntamente con este gran sector del transporte para hacer de esa actividad una muy buena actividad. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por eso. Se procede a hacer la firma del convenio entre Solutec y el Sindicato de Choferes de Quevedo, donde ellos podrán pues acceder a los servicios de mediación. ¿Qué es mediación? Es un momento, una acción que no necesita llegar hacia las instancias judiciales, sino que solucionar los problemas de parte y parte. No se ponen de acuerdo, es decir, cuando hay un accidente de tránsito. Usted lo chocó por la parte de atrás. ¿Quién tiene la culpa? A veces, generalmente, cuando no se ponen de acuerdo los dos, los dos actores, los vehículos terminan yendo al canchón, un proceso judicial. Pero el tema de mediación permite que puedan llegar a un acuerdo, es decir, que puedan eh, arreglar parte y parte, y esta es la solución más viable. En este momento se procede a hacer la firma del convenio entre Solutec y el sindicato de choferes de la ciudad de Quevedo, Fernando Vera, su secretario general, estampó la firma, igualmente el ingeniero eso como ingeniero Cecil por aprovechar Moreno. para invitar a la comunidad, no solamente los compañeros del sindicato de choferes, Pérez, el resto de instituciones y a la comunidad entera, incluso le hemos llamado a los señores abogados, optar por entrar a una mediación, optar porque su cliente, lo, lo invite a, a solucionar conflicto a través de una mediación es una metodología mucho más efectiva una metodología menos traumática ¿no? por lo tanto hago esta invitación a las personas para que se acerquen a proyecto a que puedan optar por este beneficio que es la mediación Felicidades bueno. Don Fernando, una acción importante hoy día, un paso dentro de, de este tema, ¿no? Que es viable dentro de los conflictos generales. Bueno, sí, efectivamente, pues yo pienso que algo hemos firmado un acuerdo importante que va en beneficio de los asociados a nuestra institución. No solamente en el tema de accidentes de tránsito, sino también, pues, que los hijos de los pueden hacer, pues, laborales. A, a, a entrar, a capacitarse como mediadores y gozar pues, de ese beneficio que nos da hoy, solo usted con el 50%. Hoy equivale un curso de esos 400 dólares y con el 50%, con esta firma este convenio, pues, sería 200 dólares. Y yo pienso que sería importante, un grave aporte para, para nuestros asociados y también para, para los hijos de nuestros socios que puedan acceder a este convenio. Perfecto. Bueno, esto es importante, Esto es, eh, eh, no sé si nos, nos pueden ayudar, esto es importante sobre todo, ¿no? La academia que se une o se unifica siempre con los actores sociales. Eh, como usted dice, la academia a través de la Universidad Técnica Estatal de quevedo, la primera universidad agropecuaria del país, ha estado permanentemente desde el inicio, de, de, de su creación, es más... El pueblo de Quevedo trabajó para la creación de esta universidad. Esta universidad es del pueblo porque el pueblo la creó, el pueblo exigió, y no se equivocó hace 38 años, que pelear por una universidad. ...de mucha trascendencia para la comunidad entera, porque el sector del transporte,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 El pueblo de Quevedo trabajó para la creación de esta universidad. Esta universidad es del pueblo porque el pueblo la creó. El pueblo exigió y no se equivocó hace 38 años de pelear por una universidad que ahora se ha transformado en el eje del desarrollo productivo de nuestra comunidad. A través de la, la, la preparación de profesionales en diferentes ramas. Tenemos cerca de 36 carreras en, de, en nuestra universidad que le permite escoger a, a la juventud actual que ahora ya no piensa en ir a Quito ni Guayaquil, ya tiene una universidad de primer orden aquí en la ciudad de Quevedo. Por lo tanto, la universidad se ha unido permanentemente a las instituciones, a los gremios, a los gremios de agricultores, a los gremios profesionales, a los gremios sindicales apoyando y respaldando su actividad. En este caso, Solutec, a través de la empresa pública, está dando la oportunidad a uno de los gremios más importantes, que son los señores conductores, para que puedan solucionar los conflictos adecuadamente. Y claro, no solamente lo, eh, la solución de conflictos, sino otras necesidades que ellos puedan tener en la organización interna de su gremio, en la capacitación de sus integrantes y en la organización de, la, de algunas ...actividades paralelas... ...nosotros pudimos participar... ...hace algunos años... ...en el estudio de la necesidad de taxis... ...de la ciudad de Quevedo... ...en base a ese estudio se pudo regularizar... ...muchos taxistas que no estaban... ...adecuadamente ordenados con los permisos adecuados... ...es un estudio que hasta ahora... ...está funcionando y que le ha permitido... A ...algunos alcaldes manejarse a través de... ...toda la investigación que realizamos... ...investigaciones como esas en el área comercial, empresarial, administración de varios negocios, no solamente de los compañeros conductores, sino de muchos otros gremios profesionales, empresariales, la universidad, acudan a la universidad, que tenemos nosotros especialistas de cuarto nivel, a nivel de, de, de doctores PHD, que pueden apoyar a la solución de conflictos no solamente legales, sino profesionales de investigación, investigación de productos, investigación de mercado, muchas cosas. Tenemos ya nuestra nueva facultad en el área social, que estamos ya formando profesionales para el área social y el desarrollo social y socioeconómico de nuestra comunidad. Muy bien, gracias.